¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al, a este programa especial de Tomando Mate, Retomando Vida. Y hoy de nuevo tenemos a nuestro gran amigo Juan Marcelo Encalada, desde Casilla, Santa Fe, Argentina. Eh, le mando un abrazo fuerte, bienvenido a este programa y bienvenido al tema que vamos a tratar. Está maravilloso, tan excepcional y él tan experto. Ya tiene muchos años, ya no va a hablar de todo ello, de su experiencia de esta técnica de sanación, de armonización, de curación, que se llama la reflexología. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Qué bueno que estés de nuevo Juan Marcelo en el programa. Igualmente es un placer, la verdad que es un placer participar de tu programa. Eh, justamente lo veníamos planificando y bueno, y acá estamos hoy, este, justamente haciéndolo. Así que muy bueno. agradecido. Pero antes de continuar con el programa, ¿tienes el mate por ahí, Juan? Sí. Ah, ¿sí lo tienen. No, porque si no, no podemos seguir. Mi mujer G Gabriela me está, Gaby me está. Se van unos ricos mates. Ah, muy bien, un abrazo fuerte a Gabriela, a ver si se asoma la camarita para darle unos... Sí. Unos saludos, hola Gaby, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, más más después continuamos contigo, ¿eh? En los próximos no, programas. Cómo no, claro que sí, un abrazo enorme, muchas bendiciones. Bye Gaby, un abrazo. Bueno, vamos a continuar con el tema entonces que venimos a tratar para no dilatarnos mucho. Háblanos un poquito, Juan Marcelo, de, de la reflexología. Bueno, bueno, Diego, la reflexología, para todo tu público, eh, es básicamente, es una disciplina milenaria. Este, no, no tenemos realmente un registro de los primeros inicios de la, de la reflexología este, como una técnica de digitopresión para tratar determinadas, este, determinadas, determinados desequilibrios de salud. Este, pero podemos decir que esta disciplina, que justamente se basa en la digitopresión, eh, tiene sus raíces o tiene sus orígenes este, por allá en Egipto, ¿no? también en China, este, en la India y también en las culturas de lo que sería este, nuestra América precolombina. Eh, ya los egipcios, hay un, hay una, hay un mural en una, de las, este, una tumba muy importante que se encuentra en eh, la región de Saqqara, de un médico sacerdote, que utilizaba este tipo de técnicas, ya en el año 2300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de técnicas realmente milenarias asociadas con aromaterapia, lo que hoy llamaríamos aromaterapia, terapia a través de los aromas, este, la gemoterapia, ¿no? esto ya se practicaba. O sea, toda sí. la medicina holística viene de antaños, no es para no, nada es. nuevo, en, est en estos tiempos o en esta nueva era, no que, eh, la New no, Age no, que nada. se le ha llamado. Tal cual, es en realidad, eh, la nueva era es la recuperación de las viejas técnicas ancestrales, ¿no? de nuestros antepasados, que ya tenían una información o un conocimiento, podríamos decir, muy, eh, no sé si llamarlo superior, pero sí muy profundo, claro. de nuestra propia naturaleza. Eh, fíjate que ya los antiguos, este, podríamos decir, aquellas, aquellas personas, o aquellos seres mitológicos que de alguna manera nos dieron la posibilidad de lo que hoy llamamos civilización, fueron realmente personas excepcionales, ¿no? Que evidentemente tenían algún conocimiento que no era propio, podríamos decir, de su época, sino que había un conocimiento que venía de otro lado, ¿no? Claro. Y pues, supongo a través de mis investigaciones sobre reflexología, que acá evidentemente también se han venido, más allá obviamente de la propia experiencia de las diferentes culturas en cuanto a la sanación, se han venido, podríamos decir, bajando información de otros planos. ¿no? Por eso que este, la reflexología es una terapia totalmente natural que lo que hace es presionar sobre determinados puntos del cuerpo, llamados zonas reflejas, tenemos varias zonas reflejas en el organismo, y a partir de ahí actuar, podríamos decir, a distancia, sobre órganos, sobre sistemas, partes del organismo humano. Y no solamente afectando la parte física, sino también afectando, podríamos decir, el resto de vehículos sutiles, ¿no? Que no podemos observar a simple vista, pero sí sabemos de su existencia y podemos comprobarlo, ¿no? A través de la experiencia. Claro, claro, perfecto. Eh, básicamente la reflexología, como dije antes, es digitopresión. Ajá. Uh -huh. Con algunas técnicas de masaje. Yo esto siempre lo, lo aclaro permanentemente porque mucha gente piensa que la reflexología es un masaje de pies, nada más. Claro. claro. La, perdón, Diego. Sí, no, eh, ya que abordaste el tema de, del masaje de pie y de la reflexología en general, es verdad que la reflexología no solo es la podal, es la de, la de los pies, ¿no es así? Exactamente, la reflexología este, no solamente toma como una zona refleja uh -huh. la zona de los pies, la veamos, derecho e izquierdo, sino que también tenemos otras zonas reflejas, como las manos, el Ajá, cuero bien. cabelludo, Perfecto. la cara, eh, el, sí. podríamos sí. decir también lo que es el pabellón auricular y conducto auditivo externo, ¿sí? también conforman una claro. zona refleja, claro. y por qué no, también la zona de columna vertebral. ¿no? Columna vertebral también puede ser considerada una zona refleja que eso es ya ámbito de los este, quiroprácticos u osteópatas, que habitualmente con sus manipulaciones pueden llegar a generar modificaciones en los diferentes sistemas del organismo. ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, y... la podal es la más reconocida y la más importante, ¿no es así? Junto a la auriculoterapia, tal vez. También la auriculoterapia que utiliza diferentes elementos, puede uh -huh. ser aguja, pueden ser algunas pequeñas semillitas, o como lo que hago yo particularmente, que es la presión sobre digitopresión. la zona. Perfecto, perfecto. Este, y es, eh, obviamente es tan efectivo como los pies. Claro, y cuando hablamos de los pies, hablamos también de una zona, tal vez, eh, olvidada por nosotros, ¿no? Hasta discriminada, dejada de lado, pues están allá muy lejos, y de repente recordamos que existen los pies cuando apretan algún zapato, pero <risa> debemos de tenerlo siempre en cuenta, ¿no es así, Juan? Totalmente. Siempre nosotros, por ejemplo, en los cursos que damos de reflexología o la energética, siempre con Gaby, que obviamente ya es psicóloga, planteamos toda una cuestión simbólica este, y hasta incluso muy, muy profunda desde una visión que podríamos llamar jungiana este, acerca de lo que representan los pies en nuestras vidas. ¿no? Este, nuestra vida es, se basa fundamentalmente en la existencia de nuestros pies, que son nuestras raíces. ¿eh? Ah. Nuestras raíces son nuestros pies. Y habitualmente esas raíces muchas veces molestan. Entonces cuando uno comienza una terapia con reflexología, muchas de las personas me dicen que se dan cuenta que tienen pies, a partir de justamente de la, del inicio de la terapia. ¿no? Es, es, eh, yo siento que es muy muy importante este tipo de, de terapias, porque hace consciente aquello que realmente tenemos en nosotros pero no conocemos, que son todas nuestras potencialidades, ¿no? que están ahí en los pies. En el lejano oriente, déjame agregar y acotar esta, sí, sí. esta partecita, Juan Marcelo, un maestro antes de aceptar un discípulo, lo primero que hace es observarle los pies. Y le observa los pies, no solo físicamente, sino también energéticamente, y viendo todos esos puntos reflejos que tú bien conoces, para eh, poder describir escribir y para poder tomar conciencia del nivel evolutivo en el que se encuentra y del paquete kármico que trae por eso Jesús a sus discípulos ya al final eh, le hace ese famoso lavado de pies, ¿no? en, ese, en esa semana santa que nosotros festejamos y es el, la limpieza del karma es la limpieza de todas las raíces ¿sí? sin embargo, claro, claro, es un simbolismo tremendo, enorme, y y nosotros lo tenemos así, de olvidado y lo tenemos así, de, de, de no reconocido como si fuera parte de nuestro cuerpo. Como a ti Exacto. te sucede que te dicen los estudiantes, ¿no Juan? Sí, eh, por ejemplo una de las, de las cosas que nosotros recomendamos este, cada vez que se inicia una terapia reflexológica son los famosos pedilubios ¿eh? Los pedilubios son a ver. Este, los pedilubios especiales, ¿no? que hay ciertas técnicas que nos permiten limpiar fundamentalmente la parte más sutil, ¿no? no solamente física, es importante lo físico obviamente, mantener una, una, una limpieza física, pero claro, también claro. el resto de campos. ¿no? Y, se, y se realiza a través de los pedirubios, ¿eh? que son baños de pies este, con una, un agua en determinada temperatura y con la utilización de diferentes sales, ¿no? que eso permite de alguna manera realizar una buena limpieza. Antes de recibir una terapia o una, un tratamiento de reflexología podal, ¿es conveniente hacer este, hacer este, este tipo de limpieza? Sí, es conveniente. Eh, no siempre se puede, porque eh, por ejemplo muchas personas vienen del trabajo ¿no? a realizarse la consulta, a realizar la sesión y por lo tanto no siempre es posible de realizarlo. Pero eh, sí es recomendable hacer una buena limpieza de los pies a nivel físico y si es posible, agregar algunos otros elementos para una buena limpieza del resto de los vehículos, ¿no? Claro. ¿Y por dónde comienzas a trabajar cuando ya eh, eh, empiezas a tratar los pies del paciente, Juan, Juan Marcelo? Bueno, fundamentalmente, este, por eso que yo siempre hago este, esta diferencia ¿no? entre lo que es la reflexología como técnica de relajación y una técnica que se implementa en los spas habitualmente, que no estoy en contra, todo lo contrario, es muy positiva sino que acá estamos hablando de una reflexología terapéutica, no es una reflexología que eh, necesariamente tiene que ser llevada a forma responsable por alguien preparado desde el punto de vista profesional. Uh -huh. eh, por lo tanto, es muy muy importante hacer una historia clínica de la persona. ¿no? Okay. Una historia clínica reflexológica donde se toman los datos de quién es, cuántos años tiene, no obviamente su teléfono, su correo electrónico, y empezar a desarrollar una historia clínica con el motivo de consulta, ¿no? Este, enfermedades parecidas medicación que esté tomando también es muy muy importante también saber si tuvo no cirugías y algunos otros datos importantes nosotros para iniciar el tratamiento reflexológico no claro. eh, por eso que no es eh, no es simplemente un masajito del pie eh, por ahí mucha gente viene pensando eso este, porque porque por ahí puede haber alguna publicidad y no y no y no fue derivado por, por, otra, por otra persona que se hace atender conmigo, entonces claro ¿viste? se encuentra con algo distinto, algo diferente eh, pero bueno por suerte este, eh, nosotros acá, tanto en Rosario como en Casilda, estamos atendiendo personas que vienen recomendadas y ya vienen de alguna manera con la información acerca de lo que es este tipo de terapia reflexológica ¿no? eh, Juan Marcelo dime, ¿podrías compartirnos alguna experiencia con respecto a, a ¿Algún paciente que hayas tenido y hayas visto todo ese progreso, todo esa, ese alivio, esa regeneración que, que produce este tipo de terapia? Múltiples experiencias te puedo contar, Diego. A ver. Eh, la que yo hace desde el año 2006, que estoy ya este, prácticamente más de 12 años, que estoy dedicado absolutamente a la, a la reflexología, y bueno, hemos tenido múltiples experiencias, ¿no? Este, desde personas que habían sido mal diagnosticadas, ¿no? y de golpe a través de un estudio reflexológico, de un examen reflexológico, que nosotros siempre decimos, es reflexológico, no es médico. ¿no? El, para el médico hay que ir al médico, para el reflexólogo hay que venir al reflexólogo. Muchas veces nosotros derivamos justamente personas al médico, porque vemos que hay ya temas que son exclusivamente biológicos y que necesitan una, este, una derivación. Eh, y bueno, con respecto a, al tema de ciertas, ciertas experiencias, bueno, hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? de golpe darnos cuenta, por ejemplo, siempre voy a recordar a un, a un consultante este, que vino con una especie de depresión y en realidad todo el problema estaba causado por un mal funcionamiento de la glándula tiroidea, ¿no? que no había sido diagnosticado médicamente. Así que mi diagnóstico hizo que él fuera inmediatamente a la consulta y ahí fue donde, este, digamos, se certificó de que se trataba de un problema tiroides. Claro. Eh, y así múltiples, personas que vienen con, con diferentes problemáticas, no solamente a nivel físico, este, viene mucha gente con temas de dolores, por ejemplo, ¿no? dolores sí. en columna, en articulaciones, eh, dolores por ahí hasta incluso inexplicables, ¿no? que vienen muchas veces derivados por los propios médicos, porque por ahí no encuentran una explicación, ¿no? no. Uh -huh. este, y también viene mucha gente automedicada. Claro. Entonces, el, la información que nosotros acá le damos es que este, está muy, pero muy mal la automedicación. Este, nosotros estamos ingresando cada vez que tomamos un medicamento un tipo de información que en la mayor parte de los casos es absolutamente artificial. Absolutamente artificial. Que puede generar un beneficio a una parte de nuestro organismo, pero en realidad desde el punto de vista energético, nos, nos desarticula completamente. ¿eh? Completamente. Exacto. Nosotros somos realmente este, un, este, somos un cuerpo ¿no? este, físico con otros cuerpos más sutiles que necesitan una adecuada, podríamos decir, un adecuado mantenimiento. Entonces, ingresar un medicamento por ingresarlo, porque hay un pequeño dolor, Ahí ya estamos modificando todas las variables que juegan en los diferentes vehículos. Entonces, la mayor parte de las personas que, ¿qué pasa cuando vienen a la consulta y siguen el tratamiento en forma persistente? ¿no? Decir, bueno, viene una, dos, tres, por más de que por ahí no noten tantos cambios. Lo que se nota es el, el, el, la baja en el consumo producto de la automedicación. ¿no? Prácticamente muchas personas dejan de tomar antiinflamatorios. Este, o analgésicos mejor dicho porque el efecto justamente es lograr la analgesia es quitar el dolor cuando en, realidad, cuando en realidad el dolor es un síntoma de alarma de nuestro organismo que nos está diciendo cuidado en ese lugar y si nosotros lo quitamos estamos quitando una lucecita del tablero de nuestro auto claro. ¿no? que nos está indicando cuidado con la batería cuidado con el aceite, cuidado con la presión ¿no? cuidado con el combustible lo estamos tapando. Después de ahí vienen las consecuencias que nosotros vemos, ¿no? De personas que están muchas veces incapacitadas físicamente, porque no han tomado debido recaudo de ese dolor que algo estaba indicando. Y la mayor parte de las veces, para no decir el 99,9%, tiene que ver con temas emocionales. Claro. ¿Sí? Esto lo hemos trabajado muy bien con Gaby, desde hace uh -huh. ya muchos años, lo venimos trabajando, el tema fundamentalmente de la relación del dolor con lo emocional. Entonces, exacto, exacto. Uno va tapando, dice, va tapando y en realidad lo que hay que hacer es resolver fundamentalmente el tema emocional desde una visión holística, ¿no? Desde una visión holística. Así Entonces, como lo hacían los antiguos, ¿no es así? Exacto. No nos metemos en el plano del psicólogo, del psicoterapeuta que Ajá. hace perfectamente su trabajo. Nosotros vemos el fenómeno desde otro lugar, ¿no? Y podemos decir, complementamos la visión del médico, del psicólogo, ¿sí? muchas veces, hasta incluso de, de, de otro tipo de terapeutas este, complementarios que hacen muy buen trabajo. Juan, una pregunta, ¿y qué sucede para, con estas personas que eh, nacieron con el pie plano? Bueno, eh, fundamentalmente las personas que nacieron con pie plano muchas veces están mal diagnosticadas, ¿no? o se han autodiagnosticado con pie plano. Antiguamente había mucha, este, podríamos decir, eh, eh, diagnóstico errado, ¿no? Porque bueno, porque el, el abuelo, el padre tenía pie plano, entonces el hijo también tenía pie plano. Este, no son tanto los casos de pie plano como se piensa, ¿Mm? este, y cuando hay un pie plano, esto estaría indicando de que hay que hacer un trabajo muy, pero muy importante, a nivel, principalmente, como hablamos antes, de las emociones. ¿No? Ahí está. Ahí hay un tema emocional de base que hay que empezar a corregir y a través de las diferentes, nosotros le llamamos manipulaciones, ¿no? movimientos que realizamos, por ejemplo, en el pie, Ajá. podemos llegar a generar ese tipo de cambios. ¿no? Eh, muchas veces lleva a cambios profundos en la persona, claro. ¿sí? porque el dolor fundamentalmente que se genera por el pie plano termina afectando a todo el organismo, ¿sí? Y, y fundamentalmente afecta mucho la columna vertebral, produciendo desequilibrios. Exacto, exacto. Perfecto, Juan. Eh, dime, ¿y en estos años que has estudiado, que has practicado, eh, por supuesto lo has utilizado para ti, lo has utilizado junto a tu pareja, eh, la reflexología, no es así? Sí, sí, sí. Eh, la reflexología también incluye, este, podemos decir, técnicas, de autotratamiento. O de autotratamiento, se llama... ahí está. Y, y además de los dedos para digitopuntura, para hacer presión en los puntos que ahora de ratito nos vas a hablar un poquito, eh, sí. ¿se puede utilizar alguna herramienta, como algún lápiz, como alguna pluma, como algún palito? ¿Hay algo sí, de eso? Hay algunas técnicas que incluyen este, la utilización de objetos distintos a, a, a, a lo que serán las manos, yo particularmente recomiendo siempre utilizar las manos, utilizando okay. solamente la zona de nuestros dedos, la punta, ¿eh? porque esta es la uh -huh. forma correcta de realizar la presión, ¿sí? es en un ángulo de 90 grados, realizar Perfecto. la presión sobre la zona, este, sino que también incluimos los nudillos, los diferentes nudillos que nosotros tenemos en las manos. Entonces ah. muchas veces hay ciertas presiones que son más específicas, que se necesita realizar con algún tipo de nudillo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que puede ser el nudillo de, de, de los dedos este, del índice, como también del pulgar. ¿Cómo saber, Entonces, cuál es, ¿Cómo saber cuál es la presión adecuada, Juan Marcelo? Mira, mucho, muchas veces, este, eso es una gran pregunta a nivel de lo que serán los cursos de reflexología, y nosotros siempre decimos que este, la mayor parte de las veces uno este, sería por su intuición. Okay. ¿No? Seguía por su intuición en el momento y eh, es una presión determinada y a partir de ahí uno siente qué presión tiene que seguir realizando. Este, dentro de lo que sería la parte del examen reflexológico inicial, eh, nosotros lo que hacemos es este, comprobar qué tipo de sensibilidad tiene la persona a través de una técnica, este, sabemos qué sensibilidad tiene esa persona, porque muchas personas vos lo tocas, por ejemplo, y ya sienten un dolor, simplemente con el tocar. Ni, claro. ni siquiera hablemos de una presión. No. Increíble. Simplemente con el hecho de poner el dedo sobre el pie, ya les duele. Y hay otras personas que por más que uno le esté generando una gran presión con alguno de, los, de nuestros nudillos, no sienten prácticamente nada. Entonces ahí por eso que es muy importante hacer la historia clínica, hay que saber si la persona tiene diabetes, ¿sí? si mm. tiene hipertensión, si tiene alguna otra enfermedad que haga más gruesa la epidermis, ¿No? Juan Marcelo, ¿y qué sucede cuando uno de los puntos a los cuales se está tratando uno siente dolor, uno tiene mayor sensibilidad? ¿Qué está indicando? ¿Qué le está diciendo al reflexólogo eso? Bien, eso es una, podemos decir, es un punto diagnóstico, ¿no? Porque nos está indicando que esa zona está en desequilibrio. Cuando hay un dolor que molesta, muchas veces suele ser un dolor agradable, ¿no? Este, suele llegar a ocurrir que hay un dolor agradable. Ese no es tan problemático como el dolor que es muy molesto, ¿no? Que uno toca sobre la zona, inmediatamente la persona tiende a retirar el pie, como una reacción de defensa, ahí nos está indicando de que ese punto hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, a través de, bueno, ahí pueden ver este, el mapa del, del pie, solamente la, la visión plantar, tenemos la visión plantar, la, la cara dorsal y los bordes internos y externos del pie, este, bueno, a través de ese, podríamos decir, de ese mapa reflexológico, nosotros sabemos qué zona está complicada en la persona. ¿no? Entonces, para, para compartirles un poquito a toda la gente que nos está viendo y, y que ellos puedan experimentar y también eh, autotratarse, aunque sea de, de una manera eh, algo principiante, pero empiecen a reconocer todo eso. ¿Cuáles son los puntos que debiera de tener en cuenta las personas? La más, los más importantes dentro de la planta de los pies. Sí, mira, los más importantes este, son eh, dos puntos que para nosotros son fundamentales. Plexo solar y el punto de cerebro. ¿Mm? Eh, en cuanto a la planta del pie, por ahí muchas veces es muy difícil cuando uno se encuentra en un lugar determinado, este, poder presionarse la planta. ¿no? Es muy difícil, por ahí si uno está en el trabajo, salvo que tenga la posibilidad de sacarse, descalcharse. Sí, es muy sí. difícil. Entonces por ahí lo que más se recomienda es reflexología de manos. ¿Eh? Nosotros claro, en el claro. tratamiento, Andá. no solamente damos el tratamiento durante la sesión, sino que, que también la persona continúa con el tratamiento durante toda la semana porque se le dan indicaciones de justamente tocar estas regiones. Este, Dime, ¿tienes por ahí alguna, a, alguna imagen ¿sí? para poder indicarnos cuáles son esos dos puntos en la planta de los pies? Sí, sí. A ver... Ahí. Está. Muy Ahí bien. ¿Cuáles son la planta? ¿Cuál es el punto en la planta de los pies de el del plexo solar y el del cerebro? Bien, ¿Cuál? El del plexo solar se encuentra en esta región, justo en el centro del pie, un poquitito por arriba, okay. ¿no? Ahí está en la planta del pie, sí, el plexo solar. Ajá. ¿Qué regula el plexo solar? Regula. A ver, desciende, hace descender la ansiedad, hace descender la angustia y hacen descender también esos miedos que muchas veces nosotros tenemos en, el, en lo cotidiano. ¿no? De golpe nos saca una sensación de miedo, y bueno, tenemos que tocar ese punto para equilibrar justamente ese desequilibrio producto de no sabemos qué, pero evidentemente es algo que nos está alertando, ¿no? es, es, es ese miedo. También la ansiedad, este, por eso que este, es un punto muy muy importante. Y el otro punto también muy importante es el de cerebro. El de cerebro se encuentra aquí en lo que sería el pulpejo del, del dedo gordo, del ¿sí? okay. pie, sí. en el centro. También hay que hacer ahí una presión de aproximadamente un minuto, ¿sí? tanto de un lado como del otro, de un pie como del otro. Y de esa manera, ¿qué logramos? Primero, tratamiento del dolor de cabeza tratamiento del dolor de cabeza, por el otro lado aumenta la vitalidad del cerebro, del sistema nervioso, también este, produce un alivio del cansancio y para los chicos que por ahí este, muchas veces estudian, que pueden ser nuestros niños, pueden ser personas ya este, en secundaria o en la universidad, este, presionar ese punto lo que hace es focalizar la atención y aumentar la capacidad de memoria que tenemos nosotros para el estudio. Perfecto. ¿Sí? Excelente, Juan Marcelo. Y eso con respecto a la planta de los pies. Pero bueno, como tú decías, no siempre podemos tener tanta facilidad para acceder a los pies, más si estamos en, en, en el trabajo, en la zona pública. Sin embargo, en las manos es mucho más simple. ¿Y qué punto hay radio... que tener en cuenta en, en, en la mano para hacernos presión? ¿Y de qué manera en nos la... hacemos presión? Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, podemos presionar el plexo solar en el centro de la mano. ¿eh? Ustedes pueden ver, justamente en el centro, ahí hacemos la presión correspondiente en un ángulo aproximadamente de 90 grados. Bueno, aquí Gaby está haciendo, la, está haciendo también la presión este, en un ángulo de 90 grados. ¿sí? En un ángulo Fíjense en la articulación, que es la interfalángica del primer dedo en 90 grados, y ahí incidimos sobre el punto, ¿cuál sería la presión que hay que hacer? No es ni una presión suave, ni tampoco una presión que pueda llegar a molestarnos demasiado, sino es una presión intermedia. Esto cada persona lo debe aprender por sí misma. ¿Mm? Hay un punto que cuando uno desarrolla esta técnica comienza a hacerla efectiva sobre, sobre la zona. ¿Sí? Va a depender siempre de la persona. Un punto importante para todos aquellos que nos gusta comer bastantito y que a veces de repente sentimos una indigestión, ¿sí? ¿cómo podemos ayudar al sistema digestivo cuando nos hemos excedido en la alimentación? Tenemos dos puntos. Uno es el conocido como punto de estómago en la mano que está ubicado en esta zona, ¿eh? también se puede presionar de esta manera, muchas veces es doloroso, y eso... ¿Qué hace? Evita ¿eh? o eh, facilita al propio estómago en cuanto a su propia motilidad y de esta manera no, nos, no permite que el ácido refluye, eh, digamos, vuelva nuevamente, se si genera un reflujo a nivel del esófago. ¿sí? Es este punto de acá. Okay, está muy bien. En, en esta, esto sería la eminencia tenar. En la eminencia tenar, justo en el centro, ahí tenemos el puntito de estómago es muy muy importante. Esto qué hace? Justamente nos beneficia, ¿por qué? Porque al estimular el estómago, más precisamente nosotros con Gabi decimos, activamos el estómago, genera mayor ácido y a su vez también aumenta la motilidad del estómago. Entonces hace que el contenido estomacal se vaya hacia el duodeno, que es la parte que continúa al estómago, ¿no? Es aquí. Y el otro punto cuál es? Juan? El otro punto muy importante es el punto maestro que nosotros también le hemos dado ese nombre de reflexología energética que es el de intestino que mm -hmm. es este que está acá por abajo del plexo solar ¿m? aproximadamente es un dedo por abajo se encuentra el punto maestro de intestino que regula no solamente intestino delgado sino también regula intestino grueso ahí está excelente excelente Juan y entonces, claro, esto es una forma muy simple, muy sencilla, de darse autotratamiento de reflexología. Re recomendamos a las personas que se hagan presión durante un minuto, en cada punto, y en ambas manos. En ambas manos, perfecto. Siempre es bilateral el tratamiento. Por más de que en uno de las, de los, digamos, de las, de las partes de, de la zona reflexológica no se encuentre el órgano, por ejemplo, vesícula biliar, solamente se encuentra en la mano derecha. Pero también hay que hacer presión sobre la izquierda. Porque igualmente hay un entrecruzamiento de canales energéticos. Claro, claro. ¿Sí? No solamente hablamos de que el sistema nervioso hay un entrecruzamiento de información, sino que también a nivel energético hay un entrecruzamiento. Juan Marcelo, ¿y si uno ya eh, decide recurrir a un flexólogo? Porque ya es recurrente lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, no puede tratarse, no tiene la experiencia. Si alguien decide ir contigo, Juan Marcelo, ¿qué debe de tener en cuenta? ¿Cuánto tiempo puede llevar un tratamiento? ¿Cuál es el costo aproximado en pesos argentinos en este caso? ¿En dólares también para la gente en el exterior que tenga idea? ¿Y, y, y cómo debe de sobrellevar ese tratamiento la persona? a partir de que comienza a hacerse reflexología, a ver. Sí, primero una sesión de reflexología dura aproximadamente 45 a 50 minutos, ¿no? Es una sesión, este, podemos decir que se puede hacer en forma completa, por ahí la primera sesión puede durar un poquito más porque hay que hacer una historia clínica, ¿no? Y hay que hacer un examen, este, un diagnóstico reflexológico. Eh, y se recomienda habitualmente hacer entre 4 a 6 sesiones, ¿no? Continuadas. Cuatro a seis, ¿Con qué frecuencia? ¿Una por semana? Por ¿Una por cada día? tercer día? Semanal. ¿Una semana Sí, ¿por qué? Porque antiguamente este, los, los antiguos reflexólogos, por ejemplo el propio doctor este, William Fitzgerald, que es, podemos decir, el padre contemporáneo de la reflexología, este, él decía que había que hacer durante tres días aproximadamente de la semana había que hacer reflexología. O sea, sería lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o martes, jueves y sábado. Hoy actualmente este, no es tan fácil, digamos, hacer, no solamente por, por el tiempo, sino también por el costo que tiene una sesión de reflexología. Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros hemos resuelto esto? A través del autotratamiento, que continúa la persona que nosotros le damos posteriormente. Ah, excelente, excelente. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. Manera... Se le da la indicación a la persona para que en esos días hasta que llegue la próxima sesión con, contigo, o sea, la próxima semana, se siga tratando y no, no deje de activar ese punto. Exacto. Y es muy, muy importante. Eh, nosotros acá tenemos las personas que más, eh, podríamos decir, más efecto causa la terapia, son aquellas personas que practican diariamente las indicaciones que nosotros le damos. ¿no? Y esta es, ah, es matemática. Por supuesto. La persona que más... Este, más efectividad tiene, es la que lo practica, ¿no? También tiene que ver con una, eh, podemos decir con un comprometerse con la propia salud, ¿no? No dejar en manos de alguien de otra persona, de un tercero dejar la propia salud, sino hacerse cargo también. Eso es muy, muy importante eh, Este tipo de reflexología al desbloquear canales energéticos, que eso no hemos hablado, Diego este... Muy bien, muy bien abordemos el tema entonces, antes de que se nos termine el programa Aquí, ahí se ven los canales energéticos descubiertos. Exacto. En total, 10 muy canales energéticos descubiertos ah. por el doctor William En un antiguo libro, para nosotros sería antiguo porque fue publicado en 1917, este, en donde este, el título era es Terapia Zonal, porque así se llamó al principio la reflexología, terapia Zonal. Eh, vemos los 10 canales energéticos que nos atraviesan completamente y están totalmente reflejados en las distintas zonas reflejas. Manos, pies, como ya dijimos, este pabellón auricular, conducto auditivo externo, este cuero cabelludo y cara, no entre otros. Es, esos son los más, los más destacados. Entonces, cuando nosotros desbloqueamos esos canales este, de energía, inmediatamente es como un río, ¿no? Es como un río que de golpe estaba bloqueado, podemos decir el flujo de agua, y le sacamos esos bloqueos que tiene ese río, y la energía vital comienza a fluir más efectivamente. De ahí vienen los grandes cambios que ocurren con reflexología. Así ¿no? es. Así no solamente hablamos de que, porque, ¿cuál es el tema acá? Que, que siempre se nos dice. Que no hay una comprobación científica, podríamos decir, de eh, por dónde circula la estimulación que nosotros hacemos en reflexología. Por eso que muchos este, reflexólogos, desde una vertiente más médica, hablan de que esa, ese, ese influjo que nosotros ejercemos se ejerce a partir del sistema nervioso. ¿no? Y bueno, desde otro lugar de la reflexología nosotros decimos no, ese estímulo se ejerce a nivel éticos ya descubierto por el doctor William Fischer en 1917. ¿no? Y lo vemos nosotros en la práctica cuando se produce un desbloqueo, la persona lo siente inmediatamente, te dice, Totalmente. siento tal parte moverse del cuerpo. Entonces, claro, evidentemente, claro, claro. ¿no? Hay, hay algo que se está desbloqueando, y muchas veces eso genera dolor. ¿Mm? Muchas personas vienen, me, bueno, ahora que existe el WhatsApp, mandan sí, un WhatsApp sí, sí. me dicen, oh, mirá, sí. me pasó tal cosa, este, tengo tal dolor en tal lugar, entonces, dejá", digo, dejá, porque es muy importante, no tomes nada, en ese momento no hay que tomar nada. ¿Sí? Es fundamental no tomar nada en ese momento. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar que la energía vital fluya hacia esos sistemas, fluya hacia esos órganos, ¿no? Sanando. La sanación, siempre decimos con Gabi, ¿no? Es siempre de adentro hacia afuera. La curación claro. claro, claro. de afuera hacia adentro. Juan, me quedó esta pregunta sin responder. ¿Cuál es el costo aproximado de una sesión para que la gente tenga idea? Mira, el costo aproximado de una sesión, este, aquí en, en Argentina, es aproximadamente entre 300 y 400 pesos. ¿eh? Uh -huh. eh, aproximadamente, okay. puede ser más, este, pero bueno. Que okay. en es, dólares sería, bueno, aunque está muy fluctuante el dólar en Argentina, ¿no? Pero... Muy fluctuante, así que no podemos... La, ver... la 30, 35 dólares Claro, aproximadamente 30, 35 dólares. 35 dólares más o menos la sesión, para que la gente tenga idea, ¿sí? de cuáles son los costos, ¿no? Si quiere recurrir a un flexólogo, y bueno, tampoco se abuse la gente que, que, que está dando este tipo de terapias, ¿no? Aunque, me imagino, varía también dependiendo de la economía y, y, y del costo de vida de cada una de las regiones y de los países. ¿No es así? Totalmente, totalmente. Juan, ha sido maravillosa esta plática, ¿eh? me encantó. Muy reveladora y yo creo que muy provechosa para toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Diego. Bueno, acá este, con, con Gaby hemos desarrollado esta reflexología, que es un poco, podríamos decir, eh, nosotros tomamos la base de la vieja reflexología tradicional, también la reflexología holística, que es muy, muy importante, pero hemos dado, podríamos decir, una eh, un vuelco, un cambio, le hemos introducido algunas cosas que tienen que ver justamente con lo que nosotros llamamos la sabiduría antigua. ¿no? Lo han hecho eso, más holístico todavía. Más holístico todavía, y, y siento, sentimos con Gaby, de que esto eh, tiene más que ver seguramente con los propios orígenes de la reflexología. ¿no? Claro. Que de alguna manera fueron legados, fueron legados este, desde otros planos, ¿no? este, esta información. Más allá de, obviamente, del producto de la experiencia, que, que sin duda este, se fue desarrollando a lo largo del tiempo, pero hay algún tipo de información que nos fue llegado desde otros planos y que, evidentemente, sumamente efectiva para restablecer la salud. No, una si las raíces en el plano físico están en nuestros pies, en el plano etérico, en el plano sutil y energético, están en el espíritu. Así que hacer holístico todas estas técnicas de sanación significa volcarse hacia la parte espiritual. Y eso, por supuesto, significa comenzar todo un camino evolutivo y todo un camino de avance que... Es el motivo y es la razón del por qué estamos aquí todos nosotros. ¿No es así, Juan? Eh, no, ¿Puedo hacer una pequeña experiencia con reflexología? Que claro, claro. Lo que me indicó a mí que era mi camino. A En el año 1900, eh, 1990 concurrí a, una, a un congreso de, podemos decir, de, de ciencia cósmica, que se llamaba de esa manera, en Capilla del Monte. Y ahí, más allá, porque obviamente me interesaba el fenómeno ovni, pero ahí justamente había este, diferentes tipos de disciplinas holísticas que se mostraban en ese momento, y justamente había un reflexólogo. Había una camilla puesta en el, en el hall de, del lugar donde se realizan los eventos habitualmente en Capilla del Monte, que es en, la, en el Cine Teatro Enrique Muñoz y ahí había desplegado una camilla y había un reflexólogo que trabajaba con los pies. Y yo cuando vi eso, sinceramente, quedé impactado. Luego inicié mi carrera de medicina y bueno... Este, cuando inicié mi carrera de medicina, siempre tuve idea en algún momento de aprender reflexología. Y en el año 2000, aproximadamente 2003, este, una persona me recomienda hacer una sesión de reflexología. Entonces voy a una, a una persona, a una reflexóloga en la ciudad de Rosario, y cuando toca a mis pies esa persona, inmediatamente yo entro en un estado muy especial, podríamos decir que hasta incluso yo lo llegué a definir como una especie de experiencia mística, o un estado ampliado de la conciencia, y a partir de ahí empecé a sentir cosas maravillosas, ¿no? Yo salí de esa sesión, sinceramente, pisando las nubes. ¿no? Era una sesión, una sensación de mucha rareza que yo nunca había sentido y que tenía que ver después, claro, investigando el material y demás, tenía que ver justamente con una experiencia de expansión de la conciencia porque sentía una gran unidad con todo el universo, ¿no? Wow, este, tardé un tiempo en volver a, a bajar, ¿no? Y bueno, y ahí inmediatamente decidí este, iniciar mis estudios en reflexología eh, y formarme justamente como, como reflexólogo, ¿no? Por eso eh, es que... Entraste, historia, entonces entraste a manifestar lo místico dando tu primer paso a través de la reflexología. Totalmente, le digo Totalmente. Por eso que yo la transmito, y con Gaby la transmitimos, con mucha pasión reflexología, sí, sí, porque sí, para sí. nosotros... Es este, un portal que, podríamos decir, que es un portal que nos permite empezar a realizar cambios muy profundos en nuestras vidas. ¿No? Es, es el portal. Este, así como hay otros portales, obviamente, porque... Sí, esta, sí, sí. Esta sí, pero qué mejor, ¿no? qué mejor que dar ese primer paso a través de, de, del tratamiento y el trabajo con los pies. Uno avanza con los pies y avanzar en el camino espiritual, bueno, los pies, el desplazamiento, el cambio, la transformación, son fundamentales. Porque y en el plano bien, físico sí. los pies son esas herramientas. Bueno, bueno Juan Marcelo, ya se, nos ha ido bastante el tiempo, ya casi todo el programa, eh, nos tenemos que despedir, aunque yo sé que va a seguir dando para más entrevistas, para más programas, mucho más temas, claro contigo, claro con, con Gabriela también, esperemos tenerlos pronto aquí en Manifestación Mística, y, y bueno, agradecerte infinitamente que estés aquí. No, nosotros estamos sumamente agradecidos con vos, eh, bueno, ahí gracias Ricky también por estar en los controles. Sí, aquí y controla siempre. Sinceramente estamos, este, estamos muy, muy emocionados por todo esto, por todo lo que estamos viviendo de esta información que hoy viene de México-Argentina, este, y bueno, y en cualquier momento seguramente será cuestión de un viaje ¿no? que hagamos nosotros para allá O que vos te vengas para ti para Argentina Vas a ver este, que sí. Y fundamentalmente, degustar un mate ¿no? <risa> Claro que sí este, Sinceramente es algo que nosotros este, sentimos muy profundamente Que es esta, esta comunión ¿no? con manifestación mística Exacto, ese es el simbolismo del mate más allá de que sea este té tradicional que se tome en, en Sudamérica, significa esto, este compartir, esta ida y vuelta, y este, esta, este grado de confianza que eh, el mate, por ser tan, tan de alguna manera eh, rotado a través de las personas que, que, que nos conjugamos y nos compartimos, nos abre, nos abre esa puerta de confianza que ningún otro, ninguna otra bebida lo da. Tal vez la pipa de la paz, ¿no? Pero, tal vez la pipa de la paz, pero bueno, el tecito es mucho mejor que, que el humo. Y sí. quiero agradecer a todos los televidentes que han llegado hasta aquí, que nos han acompañado hasta este último minuto del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por, por escucharnos, por esperar cada jueves que publiquemos este programa. Y siempre es bueno también... Y a mí se me facilita muchísimo el hecho de ir incluyendo personas que quieran participar. Y por supuesto tenemos nuestro canal y nuestra disposición abierta y nuestro corazón abierto, siempre y cuando quieran compartir un mate, por supuesto. Pero bueno, ok, entonces me despido. Un abrazo a Gaby, un abrazo a ti, Juan, y gracias de nuevo. Manda saludos, Gaby, aquí. Claro que sí. Y chao, chao, chao.